Bienvenidos a una nueva edición de Al Día, el informativo de la televisión universitaria. Comenzando una nueva jornada, hoy viernes 9 de septiembre. Eh, tenemos informaciones variadas para compartir en la jornada de hoy. Tenemos el segmento de cultura y turismo para la tercera edad. Eh, así que en un ratito vamos a estar compartiendo, que lo estrenamos hace dos viernes atrás. Por ahí si sí no estás muy al tanto. Hoy vas a poder enterarte de qué va esta, este segmento. Otro de los temas que tenemos para compartir eh, tiene que ver con el día de los bibliotecarios que ya se viene y lo tenemos aquí en piso ya en un ratito, vamos a estar hablando con, el, el, eh, con Gustavo Simón eh, que va a estar visitándonos aquí para comentarnos el día del bibliotecario, por qué, así que la importancia de esto dentro de las instituciones también. Eh, bueno, y otros temas eh, que tienen que ver con el ámbito universitario, así que después de una pausa vamos a desarrollar todo esto y antes te recuerdo que podés ingresar en las redes sociales para estar al tanto de lo que vamos generando aquí en la televisión universitaria. Ya volvemos. Eso aquí en al día del informativo de la televisión universitaria y como mencionamos en la apertura ya se viene el día del bibliotecario y queremos eh, saber sobre este tema que nos cuente un poco más el profe Gustavo Simón es licenciado en letras y magíster en semiótica discursiva así que yo ya lo tenemos aquí en piso para hablar. Buen día, ¿cómo estás? Buen día Florencia, bueno buen día a toda la, la audiencia del programa. Eh, bien, con mucho trabajo porque el próximo martes ya es el Día del Bibliotecario en Argentina, uh -huh. 13 de septiembre, y se conmemora los 13 de septiembre por la figura de Mariano Moreno, o en relación a la figura de Mariano Moreno. El 13 de septiembre de 1810 aparece en la Gaceta de Buenos Aires la publicación de la creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, uh -huh. que es el antecedente de la Biblioteca Nacional que se llama precisamente Mariano Moreno por eso. Así que periodistas y bibliotecarios tienen en la misma figura uh -huh. este, a su día de conmemoración en Mario Moreno y bueno, eso también tiene que ver porque la, la comunicación y la información son dos primas sí. este, hermanas muy cercanas eh, y los bibliotecarios son los que trabajan con la ciencia de la información. Y bueno, en Posadas estamos preparando como desde hace ya bastantes años con una pequeña interrupción en 2020 por pandemia uh -huh. las jornadas por el día del bibliotecario que este año vuelven a ser presenciales. Uh -huh. El pasado fueron solamente virtuales por el tema de este, todas las, las medidas por la este, pandemia que nos imposibilitaba reunirnos. Ahora lo haremos en modalidad híbrida, en realidad, aprovechando toda la tecnología que nos ha dejado en, en la Facultad y en la UNAM en, la UNAM en general este, esta pandemia. Uh -huh. Y se transmitirá por el canal de YouTube del boletín de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y el Consejo Departamental de Bibliotecología seleccionó para este año, algo que también está relacionado con la pandemia, durante la pandemia se han jubilado dos referentes de la Bibliotecología de Misiones, que son Mirta Anakífer Adranía y Belarmina Benítez de Vendrel, y es un gran homenaje a las dos. Uh -huh. Así que bueno, estamos eh, muy contentos, este, Vuelve la presencialidad vuelve con mucha empatía, con mucho reconocimiento de trayectoria, sí, bueno. eh, con el contar uh -huh. el pasado... Este, pero ya no desde el pasado reciente de lo que nos pasó en pandemia, sino de ese otro pasado que se consiguió durante tanto tiempo para mirar hacia futuro y ver este, este nuevo camino que parece que ya no estaremos transitando en tiempos de pandemia claro. y todas esas enseñanzas que nos dejan ¿no? para uh -huh. seguir desarrollándonos dentro de la universidad. Uh -huh. Eh, quería preguntarte por la, la importancia de la figura hoy en día del bibliotecario, que estamos en un mundo eh, sumergidos en todo lo que es las nuevas tecnologías, el desarrollo. Hoy la figura del bibliotecario, ¿cómo, cómo trabaja? ¿Cómo se relaciona con esto? ¿no? Bueno, la figura del bibliotecario eh, ha adquirido una importancia vital uno por eh, el manejo de tecnologías y otra también por una consecuencia que las tecnologías han traído, es decir, la reduplicación de información es mucho mayor, la generación de información también y la generación de información de diversas fuentes. Mm. Entonces, por un lado hay un exceso de información y ahí hay un profesional que debe ir midiendo eso eh, y después una, en ese exceso de información hay mucha información que... Podemos utilizar ese término que, que tan bien utilizan los comunicadores, que es el de carne podrida, uh -huh. este, porque hay mucha información que es muy falsa y el bibliotecario va a ir ayudando a orientar a los usuarios. ¿no? Uh -huh. eh, sean los usuarios de una biblioteca como también de un centro de, de, de formación claro. científica o un centro de eh, formación ciudadana. Claro, necesariamente se necesita la guía de, del bibliotecario para ordenar todo este cúmulo de información. Claro, porque además la información llega hoy desde las redes sociales, llega desde este, Internet. Eh, ya no solamente en la edición impresa del diario o del libro. Claro. Este, así que bueno, hay muchísima, muchísima información. Es un problema que estamos teniendo uh -huh. en la sociedad actualmente. Uh -huh. ¿Y cómo trabajan acá dentro del ámbito de la UNAM? Eh, ¿Cómo se divide? ¿Hay una, un, un centro que regula las, las este, bibliotecas? Bueno, la UNAM es una de las universidades que no tiene biblioteca central. Uh -huh. Entonces hay una comisión de bibliotecas que cumple ese rol articular las bibliotecas de las unidades académicas. Eh, es siempre una cuestión y esto nació también por una necesidad, ya que en una de las primeras evaluaciones que hace Coneau, es una de las cosas que resalta. No tener biblioteca central es como un gran factor negativo que tiene claro. la universidad. Entonces esta comisión de bibliotecas este, lo viene a suplir. Pero no lo viene a reemplazar. en realidad también creo que la universidad tiene que pensar... Este, en el día de mañana, si va a este, concretar el campus con todas las unidades uh -huh. académicas, como la tienen tantas universidades, en más allá de las universidades de cada unidad uh -huh. académica, una uh -huh. central que esté eh, al servicio de la comunidad. Uh -huh. ¿Sí? Hay ejemplos hermosos. En Argentina de la Plata, por ejemplo, uh -huh. tiene su biblioteca central como una biblioteca pública. Ah, mirá, qué, bueno, sí, sí, qué sí, buena sí. idea esa, ¿no? Eh, y con respecto a la organización, digo, de la atención de los alumnos, eso. ¿Cómo, ¿Cómo sigue con, con todo este tema de la tecnología que hoy, por ejemplo, tenemos la biblioteca virtual? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la dinámica hoy en día? Bueno, la, la pandemia desnudó falencias y dio oportunidades. Uh -huh. Esto ya creo que es algo que han escuchado muchísimo porque es lo que, sí. lo que repetimos. Las oportunidades en el sentido de trabajar un poco más con las redes. Las bibliotecas de la universidad, eh, muchas prestaron servicios fuertemente a través de las redes. Uh -huh. Pero ahí también está el tema de que hay que hacer una vinculación entre los equipos docentes y este, las bibliotecas para que ellas puedan hacer distribución. Y esto tiene que ver con una debilidad que tienen muchas de las este, bibliotecas de nuestras facultades y que no cuentan con el material que el docente solicita en aula. Uh -huh. ¿Mm? Hay algunas que sí, que, que trabajan y mucho y muy bien, y hay otras que no. Que Gracias. El alumno va a la biblioteca y dice, no, el profe me dio tal, tal lectura y ese libro o ese documento no está disponible en la biblioteca. Así que hay una articulación que hay que trabajarla y mucho. Uh -huh. Y después también, bueno, el acceso a eh, diferentes bibliotecas virtuales. Uh -huh. Durante la pandemia sí se accedió a e-libros. Pero sería bueno que eso continúe y se profundice, uh -huh. como alguna vez lo hizo el Ministerio de, de, de Cultura y Educación en aquel momento, ante la crisis del 2002, que creó el portal del MINSIC uh -huh. para acceso a información científica, que eso se pueda seguir este, regulando. Y también sería muy importante la difusión hacia adentro de las cátedras de la misma producción de la UNAM, que es todavía una tarea pendiente. Claro. Todavía o sea, la UNAM no, se con... no está ocupando claro. en sus cátedras todo, todo el cúmulo de investigación sí. que ha generado en tantos claro, años. Claro, no se conoce entre el, el claustro Exacto. estudiantil, por ejemplo. Y no se utilizan tampoco, que son grandes materiales para, para trabajar en aula. Uh -huh. Bueno, entonces recordanos eh, las actividades que van a estar haciendo para... Bueno, el 13 de septiembre a las 17 horas en el Salón de Usos Múltiples del, salón del edificio Juan Figueredo, uh -huh. en Calle Colón, Casi Tucumán estaremos con las jornadas del Día de Bibliotecario, las decimoctavas jornadas bibliotecológicas homenaje a Mirta Kiefer de Ananía y a Belarmina Benítez de Vendrel, dos personas muy conocidas tanto sí. en el ámbito de la UNAM como fuera de ella, muy queridas sí. además. Eh, y bueno, la cita es a las 17 y estaremos aproximadamente tres horas de jornadas con un brindis de cierre con toda la comunidad que tanto esperábamos, desde el 2020 está sí, postergado esto. Es verdad. nosotros es muy importante. Los bibliotecarios trabajamos mucho en, en comunidad. Uh -huh, sí, tal cual. Bueno, te agradecemos mucho, Gustavo, y bueno, eh, muchos éxitos para esto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, compartimos una pequeña pausa en Aldi y ya seguimos. aquí en Al Día y seguimos ahora con el segmento Cultura y Turismo para la tercera edad con Avelina Vizcaichipi y, y antes te recuerdo que podés ingresar vernos en vivo a través de streaming por transmedia.unam.edu.ar la página de la televisión universitaria. Ahora sí damos el pase a Abelina. Muy, pero muy bienvenidos a nuestro bloque de cultura y turismo para tercera edad. En esta ocasión vamos a presentarles una historia de vida de una de las participantes continua de este taller que año tras año está dando verdaderos frutos. Vamos a conocerla. ¿Cómo estás, nena? Buenos días, pero muy bien, feliz. Y esto es otra experiencia hermosísima para mí. Además de lo que voy a contar de lo que fue, lo que estoy yendo al taller de turismo y cultura, cómo empecé, que me llevó una amiga, que en un viaje que yo venía de una crisis en la vida familiar y me sacó esto, me sacó adelante. Sí. Y, y, y contanos, por... Nena, esa, esa interacción constante con, con, con las compañeras de trabajo, también eso que tiene que ver con el arte culinario, poder empezar a enseñar y a su vez también que sea fructífero para la economía del hogar, ¿no? Eso es muy fuerte, porque cada vez que salimos llevo en mi mellu. Me conocieron por mi mellu, que está en nuestra colación. Fue el mellud que yo llevo para mis compañeras, siempre compartimos mellud y... Cada vez que salimos a conocer los lugares afuera, además del taller, de clases, llevo un beju y ahora estoy en un emprendimiento que vendo un beju también. Uh -huh. ¿Para? ¿Ese, ¿Ese emprendimiento se realiza en el barrio, se realiza con las compañeras eh, también? Eh, de... En el bar, no, no, eh, en la chacra 148. Ah, Empecé buenísimo. Ahí, pero el taller, esto se inició en el taller de turismo y cultura, que es lo más importante. Bien, entonces lo que queremos contarle a nuestra gente y, y que sepan que también aquí en este taller cada una de las participantes va poniendo como su impronta, va poniendo como su toque mágico y en el caso de Nena es muy, pero muy particular porque eh, hizo conocer a todo el grupo que sabía hacer el Embeyú, que es una tradición también muy típica, eh, traída ¿no? sí, de, de Paraguay. De, de Paraguay. Paraguay, porque yo soy paraguaya, nací en el Paraguay, y bueno, y después, hace mucho que estoy acá, más de 40 años, estoy acá en Argentina, mis hijos argentinos, mi marido es argentino, y que, bueno, y... Buenísimo, entonces por eso también nos da pie para contarles que con el taller de cultura y turismo participamos de todas las fiestas provinciales y en esta oportunidad estuvimos eh, visitando todo lo que tiene que ver con la fiesta nacional del de, eh, inmigrante. inmigrante. Esta fiesta que nos dejó muchísimo en todo lo que tiene que ver con aprender acerca de las diferentes tradiciones, manifestaciones culturales, de todo lo que forma este crisol de razas en la provincia de Misiones. Así que para nosotros es un verdadero honor porque a partir de ahí empezaron a salir otros productos eh, eh, para trabajarlos tales como mira eh, el crisol hablando crisol de raza, crisol de razas misionero representamos a Córdoba ahora hace poquito en la fiesta del abuelazo y ganamos premios también. Buenísimo, buenísimo. Llevan como bandera ese sí. eslogan. Ese Así que de esta manera lo que queremos transmitirles a todos ustedes es que con este taller no solamente andamos, no solamente participamos, no solamente dejamos nuestros aportes con los proyectos de gestión de desarrollo turístico cultural en diferentes puntos de toda nuestra región, sino que además también tenemos personajes que van marcando este que es más de todo lo nuestro. Así que de esta manera, señoras y señores... ...vamos a ir finalizando, ¿te parece, nena? Bueno, mandamos un saludo a las compañeras... ...que se vayan animando a sumarse... ...y que la gente también, los que nos están mirando... ...se vayan eh, acostumbrando a esto... ...porque de a poquito vamos a ir incrementando... ...sorteos, vamos a ir incrementando... Eh, eh, ...diferentes eh, lugares también... ...que están relacionados con la salud. por no qué trajimos para invitarle a, a nuestros camarones? Para mí esto es nuevo y emocionante estar en esta... Y a través de mi profe querida. Bueno, buenísimo. ¿verdad? Vamos a invitar entonces a todo el equipo acá, que la verdad que nos reciben siempre tan bien, con mucha buena onda, ¿no? Sí, que eso es sí, importantísimo sí, sí, sí. para seguir Real. trabajando. Por eso queremos seguir sumando en, en esto que, que es tratar de mostrar a través de las pantallas el, el trabajo que hacemos y el aporte que hacen ustedes desde la tercera edad y a nos, toda la sociedad. Y nosotras, nuestra edad, seguir aprendiendo, conociendo lugares que no conocía, que para mí eso es... Lo más hermoso que pudo, me pudo haber pasado. Qué lindo. Igual, <risa> y para mí es un placer estar de este lado. Muchísimas gracias, gente, y hasta la próxima edición. Chau, chau. Chau, chau. Muchas gracias eh, por este segmento, Abelina y también las chicas que se suman viernes tras viernes. Así que nosotros eh, vamos a compartir una pausa ahora y seguimos con más Aquí en Al día. Regreso aquí en Al Día. Eh, Recordad nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, en YouTube y en Facebook como Unam Transmedia. Así que todas las plataformas digitales para que nos puedas seguir. Bien, ahora vamos a eh, abordar un tema que está sucediendo. Eh, aquí en, en la provincia y que, bueno, desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM se están manifestando. Hoy viernes eh, hay una concentración frente a la Facultad de Humanidades justamente eh, en solidaridad con los estudiantes que fueron afectados por recortes en el programa Potenciar Trabajo y Progresar. Y sobre este tema queremos preguntarle cuestiones, detalles a, eh, al licenciado Jorge Almada que, bueno, está... Eh, con este tema, así que ya te damos la bienvenida. Jorge, ¿qué nos puedes contar acerca de esto? Hola, buenos días a y a la audiencia. Estamos haciendo este tipo de corresponsabilidad aquí, espero que se escuche bien, estamos en el call ahora de la Facultad de Humanidades y Sociales. Sí. Disculpen por ahí si hay algunos ruidos o, o interferencias, pero bueno, estamos con un grupo de compañeros, estudiantes, eh, profesores también, eh, en lo que es, digamos, una convocatoria de solidaridad con los estudiantes por estos reportes, eh, injustos y que, bueno, eh, gracias a la organización popular de, de las organizaciones sociales que se produjeron ayer y anteayer también, eh, la medida se, se retrotrajo, ¿no? Se anunció ayer por la noche la lo que es la eh, la vuelta atrás de esta medida donde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación sacó una resolución por la cual eh, ahora declara compatible eh, programas Progresar y Potenciar Trabajo. Para poner en contexto, digo, para que se entienda claro. lo que sucedió fue que el sábado eh, miles de estudiantes no pudieron percibir el programa Potenciar Trabajo uh -huh. porque se, se tomó una medida unilateral, digamos, sin, sin previo aviso de incompatibilidad con el, la beca Progresar. Y tal es así que durante la semana este, muchos estudiantes, digamos, estuvieron este, por una situación forzada, renunciar, tuvieron que renunciar a la beca Progresar para obtener esa, eh, estaba, eh, mm -hmm. esta integración este, del este, este, programa de trabajo, que eh, era un, un poquito más de dinero 4000 mil pesos. ¿no? Entonces, a partir de esta situación eh, se generó mucha movilización a nivel nacional y aquí en, en la provincia de Misiones pudimos mm -hmm. bastante rápidamente convocarnos en unidad gremios, docentes, estudiantes eh, todas las agrupaciones estudiantiles de, de humanidades, no este, tuvimos la, la presencia del Centro Estudiante de Humanidades, sí. por desgracia, pero sí de los sectores. Este, y bueno, eh, gracias a toda esta unidad se logró que ayer a la noche se volviera atrás con esta medida, este, a partir de una resolución que ahora, ahora declara y establece la compatibilidad entre estos dos programas. Uh -huh. eh, y por lo menos el dato de, en la Facultad de Humanidades, eh, más o menos, ¿A cuántos alcanzaba este recorte, digo, porque son, eh, la población estudiantil eh, actualmente tienen estas ayudas por parte del Estado Nacional? Digo, más o menos el dato manejás. Mira, justamente ahora lo que vamos a hacer es tratar de cerrar un relevamiento con respecto a esta situación. Uh -huh. Para pasar también la información, la medida que se ha tomado ayer por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ha sido... Eh, por un lado, declarar la, la compatibilidad, uh -huh. eh, anunciar que un estudiante ni ningún estudiante tiene que renunciar al programa de Progresar Y por otro lado, también se anunció que aquellos estudiantes que han realizado la renuncia al Progresar Se va a tomar como inválida esa renuncia, uh -huh. por lo tanto se los va a seguir presentando dentro del Progresar ¿sí? Entonces, digamos, esta información la transmitimos porque nos parece importante sí. en términos de, de discutir Por ahí a quienes pueden estar mirando y para también a través de este medio discutir, ¿no? ¿Cuántos estudiantes era la pregunta Es algo que vamos a estar, que estamos relevando sí. aquí por lo menos de las presentes ya relevamos muchos casos, y nos llega como, como docentes de la universidad muchas consultas de estudiantes. Así que lo que vamos a hacer es tratar de, de tener un número preciso aquí de nuestra facultad y de la provincia también, para de esa manera ayudar a, a que esta situación se revierta. ¿no? Qué bueno que a partir de la fuerza colectiva, digo, hayan logrado eh, dar marcha atrás a esta medida, ¿no? Sí, efectivamente, como decís, eh, la verdad que existieron eh, movilizaciones muy importantes a uh -huh. nivel nacional eh, en el Ministerio de Desarrollo Social de, de la Nación y aquí también, bueno, estamos presentes con, te digo, con todas las agrupaciones estudiantiles de la Facultad de Humanidades, así como también con profesores, con este, secretarios también que se han sumado. Uh -huh. Así que por suerte se pues, ha podido generar una situación de, de creación de conciencia. ¿no? Uh -huh. Bien, Jorge, te agradecemos un montón eh, por comunicarnos de esto, por ponernos en contexto y bueno, estamos en contacto. Por favor, gracias a ustedes. Nos parece fundamental que se pueda difundir en la televisión universitaria. A otras facultades también que quizás no estén viendo, uh -huh. eh, bueno, se volvió atrás para la transmisión, que sepan que no tienen por qué renunciar a una beca y que, dos conceptos finales, el derecho a la educación creemos que es un derecho que se está defendiendo en este momento y que la doble condición de trabajador y estudiante no tiene por qué ser una condición de exclusión de la educación. Bien, muchas, perfecto. Gracias. Muchas gracias Jorge, un abrazo. Un abrazo. Bien, vamos a seguir aquí en el día, compartimos una pequeña pausa y al regreso no te pierdas porque vamos a estar compartiendo con todos ustedes una nota especial que hemos eh, elaborado en la unidad penal de mujeres, eh, se está llevando a cabo eh, un profae de la Universidad Nacional de Misiones así que al regreso te vas a enterar de los detalles de esto. de regreso aquí en Al día y vamos a compartir, como les adelanté, una nota que fuimos a realizar a la Unidad Penal Número 5 de Mujeres porque allí se está llevando a cabo, poniendo en práctica, un PROFAE, un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Misiones desde la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales que apunta a la capacitación de las internas eh, para realizar huertas orgánicas, eh, conservas de alimentos y también mermeladas. Y no solamente sirve como una herramienta para alimentación de las internas, sino también como una futura herramienta para la inserción laboral. Así que vamos a compartir esto. Hoy nos trasladamos hasta la Unidad Penal número 5 de Mujeres, el espacio elegido para poner en práctica un proyecto ProFAE de extensión por parte de un grupo de docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNAM. Este proyecto tiene que ver con la enseñanza de técnicas de huerta, conservas y mermeladas, que no solo sirve como herramienta para la alimentación de las internas, sino también para la futura inserción laboral de estas mujeres vamos a conocer y escuchar lo que nos compartieron. Nuestro pro, programa de extensión lo buscamos destinado a alguna comunidad. ¿sí? En, estábamos en pandemia, nos reunimos virtualmente con Valeria Trela y Nancy Lovera, las otras docentes de, de este equipo, y dijimos a dónde vamos a apuntar nuestros conocimientos. Existe esta posibilidad eh, fuimos ya a las escuelas técnicas y esta vez nos surgió las ganas de comunicarnos con la comunidad del Penal 5 de Mujeres, como vía para enseñarles algo útil de preservar alimentos por más tiempo y para que puedan comer dentro del penal. Y el día de mañana si sí les sirve como reinserción laboral para, para un mini emprendimiento de, de elaboración de, de conservas vegetales y de mermeladas. Estábamos muy ansiosas de, de hacer esto, el año pasado ya empezamos a, hacer, a hablar con, con los directivos del penal que siempre fueron muy accesibles y muy generosos con, la, con abrirnos las puertas para que poder venir eh, y queríamos ya poner a práctica la, las recetas que, que fuimos practicando en el laboratorio y ahora las trajimos a, para, para probar. Ya vinimos con eh, una primera parte de alimentación saludable estaban muy interesadas, eh, una parte de huertas que ya la están implementando a través del Ministerio de Agricultura Familiar, que también nos conectamos con ellos a través de este profile, y nuestra última parte de elaboración de mermeladas y, y picles. Y la verdad que me re gustó, me vino de bien, digamos, y aprendí cómo el proceso y cómo se prepara el picle, es una cosa que nunca pensé que iba a aprender así de fácil y una cosa que es muy sencilla para que uno pueda hacer donde sea, como, como sea de amor. Venimos al penal de, lo, de mujeres, la Unidad 5, a dar la, las clases, los talleres, practicar con ellas y darles las charlas, las clases y también le dejamos algunos picles y próximamente también mermeladas. Con estos proyectos de detención se brindan a escuelas o, a, o, por ejemplo, en este caso, la unidad penal para compartir, digamos, un poco el conocimiento que adquirimos durante la carrera hacia las otras personas. Ya hace como dos años que tengo el emprendimiento, entonces fue más fácil. Eh, ya tenía ajustadas las recetas, todo, entonces usaron mis recetas para, para ah, seguir este, este taller motivador poder ens enseñar eh, y expresar todo lo que uno tiene, no solo guardarse claro. o, o tener ahí el o en ese momento, claro, sino poder eh, contar a los demás eh, y también enseñar a las personas que no saben o que les gustaría también aprender y en un taller corto, en un curso, eh, para que tengan ese conocimiento también. Fue una experiencia muy, muy buena, digamos, y para mí en red me sirvió y le agradezco digamos, a las chicas que vinieron digamos, a compartir con nosotros esta experiencia y de traernos este clase de, de este, digamos, porque en este lugar donde estamos es un lugar muy complicado, digamos, pero fue un gusto, digamos, y agradecerle a todas las chicas que vinieron y tomaron su tiempo a venir a compartir con nosotras esta clase. Y espero el día de mañana, digamos, uno aprenda más y ser útil en la vida de afuera en la vida cotidiana. Bien para mí para aprender estas cosas. ¿Vos ya tuviste alguna experiencia así de aprender a hacer picles, hacerlo? Sí, no, y la verdad que es la primera vez. La verdad que es la primera vez y no tuve duda ni miedo porque me gusta aprender, me gusta y no lo dudé. Qué bueno, mujer valiente. Sí, nunca es tarde y no importa el lugar donde sea, uno si quiere aprender, aprende. Compartimos entonces esta nota especial dentro del informativo al día que después lo vas a poder ver en la plataforma de TUM, la Televisión Universitaria de Misiones. Vamos ahora a una pausa y al regreso ya para el cierre de al día eh, más info. De regreso y vamos a compartir ahora una nota que estuvimos realizando en la jornada de ayer. Recuerden que ayer eh, se estuvo realizando la apertura de los Juegos Universitarios Argentinos, los JUAR 2022, cuya sede es aquí toda la zona NEA y la provincia de Misiones, a través de la Universidad Nacional de Misiones, han sido las anfitrionas de este evento deportivo que se va a estar desarrollando hasta el 11 de septiembre. Estuvimos charlando ayer en el acto de apertura con algunas autoridades, por ejemplo, Emiliano Ojea, que es el presidente de la FEDUA, la Federación del Deporte Universitario, y esto nos decía. Chavo, chavo, chavo, chavo, chavo, chavo. Bueno, lo JUAR es lo que unifica a todo el sistema de educación superior en la Argentina. Hoy acá hay 21 instituciones de educación superior, terciarias, públicas, privadas, las universidades nacionales de toda la región del NEA. Entonces, es, en torno al deporte se unifica la juventud, disfruta y viven aquellos que estudian y eligen hacer deporte. Eh, y elegir acá la región del NEA que sean Posadas es para nosotros una garantía después de dos años de pandemia. Es una garantía hacerlo por, por el equipo de la universidad, por Alicia, por, por Tuti y todo su equipo y porque hay un gobernador que apoya el deporte por la infraestructura de partida que permanente crece. Sabemos que hacerlo acá es una garantía. Recién vivimos la semana de apertura, el, el, la calidez que se le da, el, el, también el espectáculo cultural que vivimos. Eh, nosotros lo elegimos porque es eso, es como después de dos años de pandemia tenemos que elegir el mejor lugar y para nosotros será misión. Como se dijo acá en el acto inaugural, eh, con paridad de género en todos los deportes, eh, y nada, lo vivimos con mucha alegría, con la expectativa de que, de que los y las estudiantes los puedan aprovechar, digamos, que los puedan disfrutar, que los puedan valorar, eh, que sirvan para fortalecer el rol de la universidad pública dentro de nuestra sociedad. Y, y nada, estamos recorriendo la Argentina en términos federales. y Estamos acá, como dijo el locutor, con una calurosa bienvenida en la ciudad de Posadas, que tanto nos gusta venir, así que muy contentos. me parece muy importante, con altísima convocatoria, porque estas son las jornadas universitarias regionales, participan las universidades públicas de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, también las instituciones y universidades privadas, institutos de educación superior privada, o sea que es una integración muy muy importante, eh, y bueno, creo que con 19 instituciones y más de 2.400 participantes, me parece que un éxito muy, muy grande y valorizar de esta manera el deporte dentro del sistema universitario. La Universidad Nacional de Misiones tiene la doble carrera que permite a los estudiantes federados hacer su carrera deportiva, además de la carrera que elija dentro de la universidad. Eso Es un gran logro, lo aprobamos el año pasado y creo que esto es fomentar la actividad deportiva profesional y amateur dentro de nuestra institución. Ahí estaba entonces la apertura del OJUAR, muy importante para tanto la Universidad Nacional de Misiones como para toda la provincia, eh, no solo eh, por el movimiento turístico, sino además porque se implementan cada vez más políticas de deporte universitario a nivel nacional. Ahora cambiamos de tema y vamos a compartir otra nota que tiene que ver eh, aquí con el ámbito de la UNAM, eh, curso de capacitación sindical para todos los no docentes. Y sobre este tema estuvimos charlando con Eduardo Mercado de APUNAM, de la Asociación del Personal Universitario, y nos contaba lo siguiente. Continuamos en al día el informativo de la televisión universitaria y vamos a hablar ahora de cursos de capacitación, talleres en el marco de la Universidad Nacional de Misiones, más precisamente tiene que ver con la asociación del personal eh, no docente de la universidad eh, porque van a estar brindando cursos de capacitación eh, para todos los no docentes y vamos a charlar sobre este tema con Eduardo Mercado que es integrante justamente de la PUNAM a quien ya le saludamos, te damos la bienvenida. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Saludos para todos los televidentes y a todo el equipo de trabajo ahí en Transmedia. Bueno, gracias por tu tiempo y queremos saber un poquito de qué se trata esta capacitación, eh, muy importante, eh, que bueno, que eh, no, no, es, no es frecuente el tema de las capacitaciones, digo, en, en relación a este tema, pero quiero que nos cuentes sobre qué va. Bueno, eh, a ver, la capacitación en formación sindical es algo que continuamente está en todos los gremios y en todos los sindicatos. Sí. Nuestra idea es hacer una capacitación continua todos los años, Arrancamos este año con, con dos jornadas, cada una de dos módulos, que van a dictar compañeros y referentes con muchísima autoridad, como es el caso de Daniel Villa, nuestro compañero TGU, Secretario General de Capacitación de FATUM, eh, paritario nacional, y también eh, una persona clave en lo que fue la conformación y la escritura de nuestro convenio colectivo de trabajo, uh -huh. y a su vez quien continuamente está también ...dentro del equipo que pelea nuestros nuestros salarios. Sí. Y el otro compañero, profesor Esteban Lucina... ...que también es una persona muy querida... ...y aceptada por todos los compañeros... Uh -huh. eh, ...para que también nos desarrolle y nos ayude... ...a todo lo, esto que tiene que ver con qué es el sindicato. Ajá. Nosotros como no docentes tenemos que... Eh, para, ...nosotros siempre decimos la formación y la información... Eh, ...herramientas necesarias para la defensa de los derechos... ...y ampliar otros... Sí. Entonces, en ese sentido, eh, necesitamos formarnos, entender qué es la FATUM, qué es APUNAM, cómo enmarca eso dentro de la facultad, cómo enmarca eso dentro del movimiento obrero argentino, cómo enmarca eso dentro del, de los derechos y las leyes, de lo, que, de lo que podamos desarrollar, cómo encaramos nosotros una situación en la cual un compañero se encuentra en situación vulnerable, cómo encaramos una situación en la cual hay un reclamo, uh -huh. cómo canalizamos ese reclamo, cuál es la función del delegado, etcétera, y... Para poder desarrollar todo eso, tenemos que ir partiendo de las bases, ¿no es cierto? Entonces, la idea es ir a arrancar, también de cara a que se vienen las elecciones del cuerpo delegado el uh -huh. día 12 de octubre, para también para aquellos compañeros que quieren participar del cuerpo, así como todos los otros, tengan la oportunidad de por ahí preguntar, consultar y ir teniendo la información necesaria para uh -huh. ver cómo todo esto, eh, de alguna forma, se, se entrama o se alinea para poder desarrollar mejor... Eh, las actividades, pero también entender cómo poder fortalecer nosotros nuestros derechos, cuidarlos y eh, ampliar otros. También, uh -huh. por supuesto, siempre teniendo en cuenta nuestras obligaciones. Claro. Para eso pensamos en desarrollar para este mes, eh, arrancar la semana que viene, el día miércoles 14, en, en Posadas. Uh -huh en el aula de la Facultad de Ciencia Económica, la d 1 a la mañana y a la tarde en la Facultad de ciencias económicas para que puedan asistir sí. todos los compañeros que de, de, de Posadas, es muy grande, es muy amplio. Entonces, para Económicas y del Rectorado, básicamente que, que puedan ir ahí cerca y aquellos que están en el centro como enfermería... Eh, Ciencias Exactas y Humanidades puedan tener también un lugar para ir Por supuesto todos los compañeros pueden ir a cualquiera de los cursos que, que vamos a dar La uh -huh. idea es recorrer todas las regionales, empezar el miércoles 14 con Posadas El jueves 15 con overa y el viernes 16 con eh, El Dorado eso es la primera etapa en la primera jornada Bien. La segunda jornada ya sería a partir del 26 de septiembre uh -huh. Eduardo, eh, ¿cómo tienen que hacer los interesados? ¿Hay una preinscripción? Eh, ¿Cómo es la dinámica? Nosotros vamos a, eh, a ver, primeramente invitamos a todos los compañeros a participar, invitamos también a, a las autoridades a que eh, nos, nos brinden el espacio y la autorización necesaria para que los compañeros puedan disponer de su tiempo y capacitarse. Y en esa, una vez que estén ahí, nosotros vamos a tener una planilla donde se van a anotar. Uh -huh. El que estará anotado en la planilla, que va a dejar su correo electrónico, sus datos, nosotros, obviamente, eso nos va a servir tanto para registro como para uh -huh para la emisión de certificado, porque va a ser de modo presencial. Ajá. Entonces, una vez terminado la segunda jornada, en un tiempo estimado, tratamos, pensaremos dentro de 15 días más o menos, se estará tragando el certificado sobre los temarios que fueron desarrollados. Uh -huh. Esa sería la, la modalidad. Bien. Eduardo, eh, quería preguntarte también por esta cuestión sindical, ¿no? ¿Cómo están trabajando actualmente? ¿Cómo están los derechos de los trabajadores eh, en esta instancia? Bueno, eh, hay muchos reclamos. Si vamos a la, a la parte de la universidad, hay muchos reclamos. El área que a mí me compete es la parte de, de la Secretaría de Capacitación. Los compañeros que constantemente se están acudiendo al sindicato son recibidos tanto por José Vallejo como por nuestra Secretaria Junta, Miriam y, y Javier Leguiza. Entonces, eh, lo que vemos es que hay muchísimo reclamo, eh, muchísimas necesidades de entender cómo funcionan las cosas, muchísimas necesidades de pertenencia, uh -huh. de pertenecer, de ser escuchados, de sentirse parte de una construcción colectiva y en ese sentido el rol de, de los sindicatos en general y el nuestro en particular es sumamente fundamental para ir dándole ese carácter que en este momento eh, se encuentra un poco disgregado, podríamos decir. Claro. Tenemos, hay que tener en cuenta que tenemos un ingreso de, de compañeros de alrededor de 300, 350 en los últimos 10 años y que nos está faltando de alguna forma los elementos necesarios como para poder, eh, para poder, con, eh, poder lograr de que la mayor cantidad de compañeros se sientan parte. Hoy por uh -huh. hoy, uno de los temas fundamentales que se trata, lo trata la FATUN, lo planteó la OIT, lo la, en la Argentina, que es la violencia institucional, uh -huh. tiene mucho que ver inclusive con. Eh, alguna persona que no se sienta parte del sistema, que no se sienta parte de su espacio de trabajo. Y claro. eso, para, para poder combatir el rol de los sindicatos, ha sido fundamental. Que hoy eso esté escrito y esté plasmado, el sindicalismo ha logrado que se tome en cuenta y que eso, además, se pueda legislar, que haya una ley que lo que lo sostiene, y para poder entender cómo funciona, cómo poder acudir a, ese, a, a algún reclamo, cómo poder acudir a una situación en la cual uno no sabe cómo sí. eh, protegerse, es necesario que nosotros nos capacitemos en esto para tener esas herramientas y sepamos cómo poder direccionar. Es uh -huh. fundamental que todos los compañeros manejemos bien cómo es el sistema de puntos, cómo claro. se maneja el estatuto, cómo se maneja la universidad, cuáles son las secretarías, cuál es el rol del cuerpo delegado, uh -huh. cuál es la historia del movimiento obrero, qué rol cumple la FATUN, qué rol sí. cumple los delegados de base, cómo se financian las capacitaciones, cómo, o sea, eh, un, cómo un mira cuál es la historia. Sí. ¿Cuál es la historia de Apunán, de la universidad y la FATUM? Es fundamental. Y de ahí es que invitamos a todos los compañeros que puedan participar, más con estos compañeros que son, son eminencia en lo que... Eh, en... En, en el tema, uh -huh. pero además tienen la aceptación por parte de todo, para que nadie se, se sienta de lado y pueda sentirse con la confianza necesaria de preguntar todo aquello que toda aquella duda que tenga. Bien, Eduardo, recordanos la fecha en la regional Posadas y bueno después las otras fechas también que van a estar desarrollando este curso de capacitación. Sí. En Posadas va a ser el miércoles 14 de septiembre, a las 9 horas en la Facultad de Ciencia Económica, aula de 1, uh -huh. eh, y a las 17.30 en la Facultad de Humanidades, eh, seguramente ya vamos a estar definiendo el aula, nos faltaría nada más definir el lugar, en principio sería el aula magna, ¿cierto? Bien. En Oberá, el jueves 15, a las 9 horas en la Facultad de Arte, a las 15 en la Facultad de Ingeniería, y en El Dorado a las 9 horas en la Facultad de Ciencias Forestales. Bien, perfecto. Después de eso pasa una, una semana y mm. la siguiente semana, eh, lunes 26, martes 27 y miércoles 28, otra vez con la misma dinámica. Bien. Muchísimas gracias, Eduardo, por este panorama en general de lo que va a ser la capacitación y la importancia que tiene esto dentro de la institución. Así que te agradecemos mucho tu tiempo y estamos en contacto. Sí, si me permitís, quisiera agregar una cosita más. Sí. sí. Bueno, gracias a ustedes por preocuparse, ocuparse y difundir esta información que es importantísima y también quería avisarle a todos los compañeros, especialmente a los compañeros de Posada, que está habilitado el link de preinscripción para el curso de lenguaje y diseño que se, va, que se va a dictar en la Facultad de Humanidades de manera presencial, que es una iniciativa del Cuerpo Delegado en el cual APUNAN adhiere y apoya, una iniciativa muy interesante que también de alguna manera los compañeros en la encuesta que estamos haciendo vienen pidiendo que se realice. Bien Eduardo, te agradecemos un montón, gracias, un abrazo. No, gracias a ustedes. Adiós. Bien, bueno, continuamos, vamos a una pausa y ya seguimos con más en Al Día. Bueno, compartimos de esta manera la nota eh, para todos los no docentes, es una información muy importante. A partir del miércoles 14 de septiembre, un curso de capacitación sindical muy importante dentro del ámbito de la universidad. Nosotros ya estamos llegando al cierre de al día de esta edición, viernes 9 de septiembre. Recordad que podés ingresar a transmedia.unam.edu.ar y eh, también las redes sociales que están activas permanentemente subiendo los contenidos que vamos realizando aquí en la televisión universitaria. Que tengan un excelente fin de semana, nos reencontramos la semana que viene. Cuídense y nos vemos. Chau, chau.